Bueno, pues para mí es, bueno, es un placer pues, presentar a José Manuel Jiménez Gómez, que es profesor de la Universidad de Robera y Virgili eh, en Cataluña y que, bueno, muchos de vosotros ya lo conocéis, otros no, él trabaja allí y trabaja en temas de teoría de juegos, de relacionamiento y elección social. Además, ahora pues, ha empezado pues, con los temas de, de cambio sí. climático y ha y, y, y, y aplicar la teoría de juegos y relacionamiento a, a la gestión del CO2 ha publicado en trabajos en, en, en revistas importantes como EJOS, Social Science and Welfare, Group Decision and Negotiation, mm -hmm. que son muy buenas revistas, en, son, bueno, son del primer cuartil. Entonces, bueno, eh, inicialmente la charla iba a ser en inglés, va a ser finalmente en castellano. Eh, bueno, y ahora ya tienen la palabra. Vale. vale, muchas gracias por la invitación. Es un placer de verdad estar aquí. Yo no conocía el campus porque no sé si vinimos una vez, pero hasta la puerta y de ahí no bajé, y, pero es muy agradable, y bueno, claro, cuando te recibe Joaquín, pues todo es mucho mejor, ¿no? Es un, gran, un magnífico eh, host y, y, bueno, un placer estar aquí. Espero que, que os guste lo que os voy a contar. Como les decía, mi investigación es en elección social y teoría de juegos, en concreto en problemas de... Racionamiento, bueno, distribuir cuando un bien es escaso, y con algunos compañeros, con un estudiante que había doctorado allí, que hacía cosas de medio ambiente, pues esto que él vio un seminario mío, yo vi un seminario de él, y vimos que el problema de la distribución de las emisiones de CO2 pues tenía características eh, que podía hacer que la teoría de eh, eh, problemas de bancarrota o problemas de conflictos de, de derechos... Eh, encajara. Eh, lo primero que se plantea es si realmente nos creemos que el problema del calentamiento global es un problema o no. Si la situación de calentamiento global es un problema o no. Y bueno, en este gráfico simplemente lo que estamos viendo es pues, variaciones de la temperatura de, de la Tierra durante, bueno, desde el pasado hasta la actualidad y vemos que sí, que ha habido picos, ha habido variaciones, pero en la última etapa pues hay un estancamiento, sí que hay variaciones, pero son mucho menores por lo que se llega a una situación de un estado estable que podríamos decir estados estables pues hay muchos, podemos tener situaciones de este tipo en lo que bueno, pues, la temperatura puede bajar y luego puede subir, hay otro pico, vuelve a bajar y bueno, y podría volver a subir o una situación mucho más estable en la que bueno, pues, la temperatura no sufre tantas variaciones ¿Vale? Otro posible estado estable pues sería bueno, uno en el que la temperatura cayera mucho y de ahí pues sería, pues fuera difícil salir. Eso se sí lo interpretamos como temperatura, pero también podríamos interpretarlo como problema. Pues bueno, en un, una situación así pues habríamos pasado un bache, un problema importante desde el punto de vista del medio ambiente y estaríamos en una situación mucho más estable la duda o el planteamiento que hay detrás de este paper es que realmente el calentamiento global se encuentra en el bache ¿vale? estamos en el problema realmente y esto lo, podremos, si lo podemos analizar si cogemos pues bueno todos los problemas medioambientales los dividimos en, bueno, en en problemas más novedosos problemas del cambio climático de biosfera del uso de la tierra del uso del agua potable, el bio, esto de, de eh, transmisión de agentes bioquímicos el agua de los océanos y el problema de el aerosol de la atmósfera pues bueno pues estos son los principales problemas que podemos encontrar con la tierra y lo que vemos es que las zonas que están en verde pues no se ningún riesgo que sería el problema del ozono que hace años eran sobre todo por el tema de los aerosoles estábamos destruyendo la capa de ozono, pues eso se mantiene estable, incluso el agujero de ozono se ha reducido, por lo que estamos en una situación eh, estable. Las zonas rojas son las zonas en las que estamos ya en serio riesgo, ¿vale? Y estaríamos en el uso del agua potable, por ejemplo, el uso de los bioquímicos o el caso de la biosfera, la destrucción de... De, de determinadas especies de animales, etc. Y las zonas amarillas pues son las zonas en las que estamos en situación de incertidumbre. Puede mejorar, como pasó con el tema del ozono, o puede empeorar. Puede mejorar, claro, si esto lo identificamos con que realmente es un problema y al identificarlo como un problema estamos diciendo que hay que tomar medidas para intentar a, a, a solucionarlo. Por lo tanto, el problema del cambio climático, del calentamiento global, pues sí que está considerado, al menos en la teoría de que hay de medio ambiente, como un problema actual, pero por ahora con una solución posible. Y, y ese es el principal punto de partida que tenemos, ¿vale? Consideramos el, el problema del cambio climático como un problema real, así también lo establece un estudio de las Naciones Unidas que viene recogido en el IPCC del 2014. Eh, hemos estado viendo que eh, en esos estudios se establece la subida de 2 grados centígrados como un sesgo, como un límite. Subir por encima de 2 grados centígrados sí que haría que, eh, bueno, que saliéramos de esa zona de incertidumbre y no, nos metiéramos en una zona de alto riesgo o de un problema inevitable. De hecho, si comparamos la evolución, pues podemos ver que eh, el calentamiento que ha sufrido el planeta desde 2003 a 2012 ha sido de 0,78 grados centígrados, que es mucho más del periodo de 1850 a 1900. Por lo tanto, realmente sí que es verdad que eh, en la actualidad ese calentamiento se está haciendo cada vez, o es mucho mayor que, eh, que en el pasado qué es lo novedoso de este trabajo que nos dirigimos o estudiamos este problema, no como se había hecho hasta ahora, que lo hayan considerado como un teorema, como un problema de flow, es decir, bueno pues vale, yo dejo de emitir, entonces el problema eh, se arregla. No es así, es un problema de stock, porque aunque nosotros dejáramos de emitir, el CO2 está ya en la atmósfera y ya con, la, con el CO2 que haya acumulado en la atmósfera, ya estamos en esa situación de eh, incertidumbre tendríamos que dar políticas activas para reducir o para destruir ese CO2 de la atmósfera y hasta ahora la literatura lo que había hecho era considerarlo todo eso como un problema de, de, de flow de bueno pues voy a reducir las emisiones actuales para acabar con el problema y no tanto como un problema de stock ¿qué más podemos decir de este problema de del cambio climático, pues bueno, vemos que hay distintos, ha habido a lo largo de la historia distintos acuerdos. Uno de los más famosos es el de Kioto. Uh, actualmente también se firmó el, el Acuerdo de París. No se sabe qué pasará con el acuerdo de París porque ahora Estados Unidos parece ser que se va a levantar en la mesa, no se va a levantar si se levanta Estados Unidos, entonces China seguro que responderá, por lo tanto el de París está por ver qué pasa. Así que es verdad que ya fue un éxito porque firmaron casi todos los países del mundo los, los más importantes. En el, Quioto, en el protocolo de Kioto lo firmaron 38 países desarrollados y el acuerdo que hubo entonces es que se tenían que reducir las emisiones de CO2 en un 5% desde 1990. Vale, Estamos viendo que estos 38 eh, países que firmaron eh, el protocolo de Kioto, sí que redujo las emisiones, incluso las redujeron un 12. El problema es que el resto del mundo la ha incrementado y un poco más de un 12, un 94%. Por lo tanto, en términos generales podemos decir que estamos un 60% por encima de los niveles que habían en el 1990. Vale, claro, aquí con los protocolos o con los acuerdos también surge un problema. Es que, bien, llegamos a un acuerdo, todos vamos a reducir, pero si yo incumplo, no hay ninguna penalización o es muy difícil penalizar a un país. ¿Cómo lo vas a, cómo lo vas a penalizar? ¿Le vas a imponer una multa? A una multa a un país pequeño, vale, puede ser factible, pero a un país que tenga, por ejemplo, derecho de veto. En las Naciones Unidas no le vas a poder poner una multa, no le vas a poder penalizar porque el vetará y punto. Entonces es muy difícil implementar un acuerdo a no ser que las partes firmantes estén totalmente convencidas de que es necesario. Pero va a depender más de la predisposición de cada uno de los países más que efectivamente del, de la capacidad que tenga un organismo para penalizar a aquellos países que no cumplan el acuerdo. Aquí volvemos a lo mismo, sí que ha habido una reducción de emisiones, incluso por algunos países de los firmantes, pero no ha habido una reducción de stock del CO2. Y vuelve a ocurrir lo mismo, claro que, que estos países hayan reducido un 12% está muy bien, pero si el resto no reduce, el stock sigue en aumento. Por lo tanto, esto vuelve a hacer hincapié, a darnos fuerza en la idea de que hay que considerar al... Al problema del CO2 no, insisto, no como lo que estamos contaminando actualmente, sino que tener en cuenta lo que hemos contaminado y lo que vamos a contaminar. Y eso considerarlo como un stop viable de contaminación y ver cómo, cómo vamos a repartir ese, ese budget total. Este gráfico lo que hace es mostrarnos... Sí. Porque, ¿Cómo se reduce el stock? Porque yo entiendo cómo se reducen las emisiones, pero el concepto de reducir el stock, lo que ha acumulado... Vale, el stock se acumula porque pues luego lo veremos, hay un, hay un estudio que te dice qué niveles de, CO2, de emisiones de CO2 son eh, permisibles, permisibles en el sentido de que con esos niveles de CO2... La tierra, a través de la, de la tierra, del, del suelo, de los océanos y de los árboles, son capaces de absorber ese CO2 y transformarlo. Eso es. ¿Vale? Por eso no es más. Sí, hay que reducir, pero no me vale con reducir un 10%. Hay que, saber, hay que reducir hasta el límite de que la tierra sea capaz de absorber CO2. Pero te refieres a reducir la emisión. Sí, sí, reducir emisión. Hay que reducir la emisión para poder reducir lo que ya está contaminado. El objetivo es reducir el stock de CO2. Ya, pero la, la forma de reducir ese stock que hay es esto. Es esto. Eso es, el, hay una auto sí, pero hay que saber el límite. Es decir, claro, no, si todos decimos vamos a reducir un 10%, puede estar muy bien, pero seguramente no, no solucionemos el problema. ¿Por qué? Porque aunque reduzcamos el 10%, las emisiones siguen siendo muy altas y la tierra no es capaz de absorber ese, ese CO2. ¿Vale? Si fuera un problema de flow, sí, reducimos las emisiones de CO2 y consideramos que lo que había antes ha desaparecido, entonces bueno, reducimos y estamos mejor. Pero no, el stock es que ese CO2 que ya contaminamos en años anteriores sigue estando porque no ha podido ser absorbido. entonces Esa es la diferencia, tenemos que tener en cuenta todo, no solo lo, lo, que, lo que contaminamos actualmente. ¿Vale? De hecho, este gráfico lo que nos muestra es eso, es la concentración, la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera desde los 60 hasta la actualidad ¿vale? incluso cuando ha habido intentos de reducciones de emisiones la concentración de CO2 en la atmósfera claramente ha ido en ascenso ¿vale? ¿vale? pues dada esta situación los autores Menhausen y otros en el 2009 estimaron varios escenarios posibles pues como 50 escenarios 50 escenarios en los que barajaba pues evoluciones de PIB, evoluciones medioambientales, evoluciones de tecnología, evolución de población, y en cada escenario hacían previsiones sobre emisiones de CO2, ¿Vale? lo que cada país tenía que emitir para man mantener el bienestar social de su sociedad en función de o de su país en función de eso, de la tecnología que haya, de los avances tecnológicos previsibles o de la evolución de la población. Y todos esos escenarios lo que hacen es dar límites. Límites de contaminación de CO2 que pueda haber en la atmósfera, del stock de CO2, el budget, como le dicen. Y dependiendo de ese límite, de ese budget que tengamos de CO2, la probabilidad de empeorar nuestra situación es de un tipo o de otro. Por ejemplo, si de aquí al 2050 llegamos a los 1.440 gigatones de CO2 en la atmósfera, la probabilidad de pasar la barrera, ese límite que establecíamos de los 2 grados de calentamiento, en el 2050 es del 50%. Por encima de los 1.440 gigatones, la probabilidad va en aumento de hecho ya solo con 1.500 ya la probabilidad pasa al 75% ¿qué pasa si en vez de 1440 el stock fuera de 1.000 gigatones? pues la probabilidad es 25 y para asegurarnos de que no va a subir, tendríamos que tener un stock de CO2 de 745 ¿vale? ellos, insisto lo que hacen es hacer todos estos escenarios. ya digo son 50 teniendo en cuenta insisto eso la evolución de la población en, de todas las regiones y eh, adaptaciones tecnológicas incluso prevén que por ejemplo la tecnología que utilizamos en los países desarrollados sobre todo ellos defienden que los países europeos están más preocupados con el tema medioambiental y han adoptado más medidas eh, para preservar el medio ambiente pues que haya un efecto contagio es decir que los demás sigan aplicándola sobre todo en países como India o China que podrían tener mucho más que tienen mucho impacto actualmente pero que asumiendo este tipo de tecnologías podrían reducir mucho más sus emisiones ¿vale? y para establecer estos límites estas probabilidades tienen en cuenta bueno pues eh, qué factores de la tierra afectan a esa reducción del CO2 ¿vale? pues lo que puede el suelo puede absorber el CO2 lo que puede absorber los mares. Eh, pueden, hay un escenario muy positivo en el que incluso prevén que los países empiecen a plantar más árboles y a limpiar sus aguas. Entonces, eso hará que, claro, que la capacidad que tenga la tierra para destruir CO2 sea mucho mayor. ¿Vale? ¿Qué había hecho la literatura hasta entonces? Pues bueno, principalmente destacamos esos tres papers, el primer paper de graso, lo único que hace es discutir esta asignación del stock de, de CO2, de carbon, pero lo hace desde un punto de vista ético. Pues bueno, deberíamos reducir CO2 porque es injusto para las generaciones futuras que le dejemos un, una situación peor que la que nosotros nos encontramos. Pues... También, además, la reducción del CO2 se debe aplicar teniendo en cuenta criterios de igualdad. Pues países que sean más ricos deben reducirlo más que los países que son más pobres, porque ellos tenemos que dejar que crezcan. Y lo hace todo siempre en términos de, del PIB. Llavador y, y otros lo que hacen en el 2014 es decir, bueno, pues vamos a ver cómo podemos eh, mejorar eh, la situación medioambiental desde el punto de vista del CO2, pero teniendo en cuenta la relación norte-sur ¿Vale? los países ricos y ellos cogen como la representación del norte a los Estados Unidos y como representación de los países emergentes a China y además ve cómo este tema de intergeneraciones hacer, podríamos hacer sostenible estas emisiones de CO2 ellos que dicen que bueno, que ambas eh, zonas a un acuerdo y no se van a ...salir del acuerdo... ...en principio... ...claro aquí podríamos volver a criticar que bueno que... ...aunque lleguemos a un acuerdo no rompamos el acuerdo... ...es difícilmente creíble... ...es difícilmente creíble por lo que hablábamos antes ¿no?... ...porque... ...no, nadie me puede penalizar... ...el que yo contamine mucho más que vosotros... ...a mí me... ...tiene un efecto positivo sobre mi PIB... ...seguro, cuanto más contamine mi PIB crece más... Sobre, hay una externalidad negativa sobre vosotros pero vosotros no me podéis penalizar a mí. Vale, sobre todo si soy un país con mucha fuerza comercial. En el 2014 también hay otro artículo que lo que hace es bueno e, intenta seguir el camino abierto por graso en el que tiene en cuenta principios de reparto y entonces lo que hace es aplicar este, este principio de reparto, pues teniendo en cuenta también la situación de los países y lo aplica desde el punto de vista de como si hubiera un, un social planner que es el que decide. Y entonces vigilan por el bien de todos. Y estos principios son los que se deberían acordar o perseguir, sobre todo eh, utiliza principios otra vez de igualdad. ¿Nosotros qué hacemos? Vale, pues nosotros lo que hacemos es decir, vale, tenemos un problema esto, que es decir, tenemos que repartir un budget de CO2. Y tenemos agentes, tenemos países que quieren contaminar más de lo que hay disponible. 1.440, bueno, ahora veréis que es muy poco para, si sumamos todas las, las emisiones de CO2 de los países, vemos que es, muy, es bastante insuficiente. vale Por lo que tengo gente o países que van a demandar mucho más de lo que pueden, y tengo un eh, un valle que es finito, vale. Además, este valle, este stock es perfectamente divisible. Y esto coincide con las características teóricas que en el 82 son y nos propuso sobre un problema de bancarrota que se, lo, se le conoce, o un problema de racionamiento o ahora se le llama problema de conflicto de, de demanda En este problema de bancarrota simplemente lo que tenemos es ese stock, ese budget, que le llamamos endowment o state, que es perfectamente divisible. Tenemos un grupo de agentes, en nuestro caso será un grupo de países o regiones, como veré. Y cada agente tiene una demanda sobre el endowment, sobre el E. ¿Por qué tenemos un problema? Porque la suma de todas nuestras demandas individuales, la demanda agregada, es superior a lo que hay disponible. Vale. Gráficamente, ¿cómo podemos ver? Bueno, si te representamos eh, en un eje, eh, el eje vertical y el eje horizontal, si en el eje horizontal representamos lo que va a recibir el agente 1 y en el vertical la X es lo que va a recibir el agente 2 y esta línea de 45 grados representa lo que hay disponible para repartir, pues tenemos un problema cuando la demanda del agente 1 más la demanda del agente 2 superan a lo que hay disponible. ¿Vale? En un espacio eh, con dos agentes es muy fácil de representar. ¿Vale? Por lo tanto, eso no es nuestro problema desde el punto de vista teórico. Y como veis, encaja perfectamente con el problema del CO2. Lo que demandan los países supera a lo que hay disponible si no queremos pasar por ese límite de los dos grados que es el que haría que bueno que entráramos en una situación de incertidumbre no sabemos qué pasa si si se incrementara la temperatura de la tierra a dos grados la demanda de países te refieres a lo que, a a lo el que país, cada uno el país cree que puede llegar a emitir eso es lo que es. No puede, es decir yo no puedo controlar y voy a emitir esto o sea, que... lo que yo quiero emitir para mantener ah, mi hay, pib eso es. es eso es lo que te gustaría Eso es. aquí lo vamos a ver más claro, en vez de verlo país por país que no están los datos disponibles están divididas por regiones, ¿qué regiones tenemos? pues la verde es la región de la OCDE la roja es la región de los países del este la lila o malva es la región de Asia y luego la amarilla es la de Latinoamérica y África ¿Vale? Está dividido en cuatro regiones y nosotros, para hacer el análisis, nos vamos a eh, enfocar en el peor caso posible. El peor caso posible dice que la población aumenta sin límite, que los países van a seguir contaminando como hasta ahora y que no va a haber ningún tipo de avance tecnológico en ese sentido. ¿Vale? Nos hemos puesto vale, en, el peor caso, en el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque el peor escenario posible es el que nos da las demandas más altas. Entonces, claro, nos hemos ido a un extremo para intentar llegar a un acuerdo en el caso más difícil. Si ahí hemos podido llegar a un acuerdo, si las demandas van bajando, el acuerdo es más factible. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a demandar cada región? Pues va a demandar lo que yo necesito con su, eh, emitir de CO2 en este escenario para mantener mis niveles de PIB teniendo en cuenta que mi población va a crecer exponencialmente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque yo lo, lo que más me preocupa, yo no reduzco mis emisiones de CO2 porque si las reduzco tiene un efecto negativo sobre mi PIB. Claro, si yo estoy capaz de asumir. Soy capaz de asumir ese riesgo y el resto no, eh, estoy jugando a un juego que no me conviene. ¿Vale? Sí, porque mi reducción de CO2 no es, no es que solo me perjudique a mí sino que vosotros os vais a beneficiar porque vais a contaminar más por lo tanto voy a ser, se me va a perjudicar dos veces, mi reducción va a empeorar mi PIB pero vuestra contaminación afecta negativamente también a mi bienestar por lo que también reducirá mi PIB ¿y qué, vamos, qué endowment vamos a considerar? ¿qué stock vamos a considerar de CO2? los tres escenarios bueno, cuánto Queremos eh, contaminar asumiendo que asumimos una probabilidad del 50, del 25, del 0. ¿Vale? Bueno, la pregunta es, bien, hemos identificado el problema, hemos identificado los agentes y hemos identificado lo que cada agente va a pedir. ¿Cómo lo solucionamos? Y para eso... La teoría de bancarrota nos define lo que es una regla. Una regla simplemente es una función que nos dice cómo repartir todo el stock entre los agentes. Con dos condiciones. Que ningún agente puede recibir más de lo que pide. vale, No tendría, no tendría sentido... Si la OCDE pide 900, que pide contaminar 900, que le demos 1000, ¿vale? No le vamos a dejar que contaminen más de lo que ellos piden, pero tampoco vamos a permitir que nadie reciba una asignación negativa, ¿vale? Esto no es que no contamines, es que tienes que hacer algo para eh, es como respirar CO2 y emitir oxígeno, ¿vale? ¿vale? Pues no, tampoco vamos a exigir eso, ¿vale? Como mucho le podemos prohibir que contamine, ¿vale? Por lo tanto, eso es una regla, reparte todo el stock entre los agentes, sin asignar ninguna cantidad negativa y sin darle más de lo que pide. La literatura nos propone cuatro reglas principales, hay muchas más. De hecho, cualquier función que cumpla con estos tres principios sería una regla admisible. ¿Qué reglas nos propone la literatura? Pues bueno, la normal o la más típica es la proporcional. Vamos a repartir el stock en función del claim, en proporción de lo que cada uno demanda. <coughs> Otra regla que se propone en la literatura, la CEA, que es la igual ganancia restringida. ¿Qué hace la igual ganancia restringida? Pues en este caso en el que tenemos dos agentes, la igual ganancia restringida empieza repartiendo... El stock a partes iguales, es la más igualitaria de todas. Todos vamos a contaminar lo mismo. ¿Por qué es restringida? Porque claro, una vez que el agente que pide menos ya tiene satisfecha su demanda, entra en juego esta propiedad aquí, ya no le, podemos dar más de, no le podemos asignar más de lo que pide. Por lo tanto restringimos. ¿Cómo? Pues el resto del stock lo vamos a repartir a partes iguales entre el resto de agentes. En este caso, como solo tenemos dos, hasta la demanda del primer agente esa parte es a partes iguales. A partir de ahí lo recibe todo el agente dos. ¿Vale? Claro, la, por qué se propone la CEA, porque la proporcional dicen, bueno, vale, la proporcional todo vamos a bajar en la proporcional a lo que hemos contaminado. Pero uf, aquí ¿qué, qué incentivo entonces tiene el grande para contaminar menos? O la proporcional en cierto modo está penalizando a los países que menos contaminan, que son los países más, menos desarrollados que en teoría son los países que tienen la tecnología menos avanzada ¿la CEA qué hace? pues como estoy repartiendo a partes iguales claro está penalizando mucho a los países que más quieren contaminar o que más necesitan contaminar para mantener su estándar pero claro, aquí está diciendo el repartir a partes iguales lo que hace es que aquellos países más ricos que son los que quieren o los que demandan contaminar más, tengan incentivos reales para poder eh, aplicar las tecnologías que tienen a su alcance de una manera más efectiva y no penalizamos a los que piden menos. Esta, como digo, es la más igualitaria. Desde el otro punto de vista tenemos la igual pérdida restringida, que lo que hace es aplicar el mismo concepto que la CEA, pero desde pérdidas. Aquí, si empezamos desde aquí arriba, podemos ver el problema, que podemos analizar el problema desde pérdidas. ¿Por qué? Porque todo este tramo de aquí es lo que los agentes... No tienen satisfecho lo que está por encima de ley. Lo que hace la CEL es ir repartiendo esas pérdidas entre los dos agentes a partes iguales. Pues bueno, pues que todos y vamos a reducir nuestras emisiones en 100. Y así, sucesivamente. ¿Hasta qué punto? Hasta aquí. Aquí funciona la restricción. ¿Por qué? Por la condición de la regla. A partir de este punto, si sigamos repartiendo a partes iguales las pérdidas, el agente 1 no es que no pueda contaminar, es que tiene que empezar a expulsar oxígeno de alguna manera. ¿Vale? Por lo tanto, no podemos permitir eso, decimos, vale, no vamos a dejar que contamines más, cero, eso va a ser tu, tu asignación y el, las pérdidas las va a soportar ya solo la gente que más pide. Una situación intermedia es la última regla, la Talmud. La Talmud ya aparece eh, en los judíos en la, en la, en la Biblia el, de los judíos aparece para repartir eh, una prenda entre hermanos, una herencia. Y lo que hace es combinar los dos puntos de vista. Claro, la CEA está perjudicando a los que más piden, porque si reparto partes iguales, claro, estoy beneficiando al que menos pide. La CE lo que hace es perjudicar al que menos pide. Claro, si lo que voy a hacer es repartir la pérdida a partes iguales, esto quiere decir que a lo mejor que, esto quiere decir que los que menos piden que a lo mejor son los que menos eh, han agravado el problema tengan que sufrir en términos absolutos, no en términos proporcionales en términos absolutos la misma pérdida que la OCDE o que China qué hace Datamu muy combina ambos principios y dice vale, vamos a coger el punto medio es decir, yo voy a considerar no los claims Totales, sino la mitad del claim de cada gente. Y voy a ver, eh, voy a considerar la CEA en un primer paso, ¿vale? Por debajo del punto medio, que llamamos, que es la mitad de los claim de cada gente, aplico el principio de igual ganancia, restringida porque nadie puede recibir más de lo que pide, pero aquí la restricción en vez de ser sobre todo el claim, es sobre la mitad del claim porque estoy mirando el punto medio. A partir de ese punto en el que cada agente ha recibido la mitad de su claim, él lo considera justo, bueno, pues ya todos tenemos más o menos satisfecha nuestra demanda, lo que hago es que el resto de, del problema lo analizo desde el punto de vista de las pérdidas. Había que repartir las pérdidas, que serían la mitad, a partes iguales entre los agentes. Lo bueno que tiene esta propiedad es que aparte de estar entre los dos extremos, es que a mí me da igual ser un país grande o pequeño, y que se me aplique la Talmud. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, si yo analizo el problema desde el punto de vista de las ganancias, o desde el punto de vista de pérdidas, la Talmud me va a dar el mismo resultado. Es la propiedad que, digamos, que luego veremos que es la de dualidad se le llama. Claro, si yo soy un país grande, yo voy a intentar por todos los medios que analicemos el punto de vista desde el punto de vista de las pérdidas porque es la que más fuerza me da a mí. El, el claim aquí tiene mucho más peso, la demanda. Pero si soy un país pequeño, yo por todos los medios voy a intentar aplicar o que se aplique la CEA, porque ahí el claim pierde fuerza. La demanda no es tan importante. El objetivo de la CEA es repartirlo todo para llegar a un índice de Lorenz o una curva de Lone, a un índice de INI del 1, que esté todo perfectamente repartido. En cambio la Talmud no soluciona ese problema. ¿Vale? Vosotros nos ponéis de acuerdo en qué enfoque, cómo analizar el problema si desde ganancias, sobre cómo repartir el CO2 o desde pérdidas, sobre cómo reducir las emisiones la Talmud me da igual cómo lo planteéis el reparto que me da va a ser el mismo por lo tanto, en principio nos evita un problema a la hora de eh, llegar a un acuerdo o eso es lo que intenta la Talmud Si aplicamos esas reglas pues bueno, ya usamos gráficos de, bueno, estos son vasos, en cada, en cada vaso, cada rectángulo es el claim de cada una de las regiones. Por ejemplo, si vemos la, el claim de la región más pequeña, que era la de eh, los países del este, este de aquí del 0% es lo que le recomendaría la CEL, ¿vale? la igual pérdida restringida. Aquí tenemos la proporcional, la igual ganancia restringida, la igual pérdida restringida y la talmud estas dos de aquí son dos adicionales que al final las he quitado de la exposición para que fuera más más, más fácil porque son, ya, son más técnicas una es una combinación de la C y la C convexa y la otra es una que aplica un mínimo que como insisto, bueno si estáis interesados la podría explicar pero después de la presentación como veis la CEA, la igual ganancia es lo, lo mejor para este, este agente porque le va a satisfacer todo su claim todo lo que pide se lo van a dar en cambio, el punto de vista contrario, el igual pérdida, la CEL, no le va a dar nada. Porque en este caso, la distancia entre las demandas de los que más piden con respecto al pequeño es tan grande que no va a haber suficiente para darle a él. Porque aquí estamos igualando desde el punto de vista de pérdidas. Si vemos a Asia, que es el país que más pide, bueno, la proporcionalidad es. Siempre, como veis, siempre, todos reciben proporcionalmente su claim. En el caso de Asia, la CEA es la que peor le trata. ¿vale? Porque lo que ha hecho es igualar, es decir, es de, le doy a todos los 300.36 que pide esta región y a partir de ahí, lo que sobra, se lo doy a partes iguales a ALM, a la OCDE y a Asia. En cambio, eh, la CEL es la que mejor le trata ¿por qué? porque la CEL lo que hace desde un punto de vista práctico es ir rellenando esta diferencia es decir, yo con la CEL lo que hago es empezar a darle a Asia hasta que la diferencia entre los 1048 y los 768 desaparece una vez que he reducido, he llenado su vaso esta parte del vaso de Asia empiezo a repartir entre la OCDE y Asia ¿hasta dónde? hasta la siguiente diferencia Así es como va repartiendo y pérdidas. Una vez que está aquí, vuelve a repartir a partes iguales entre ALM, d y Asia hasta la siguiente diferencia. Por lo tanto, como empezó, empieza recibiendo Asia y solo empieza recibiendo ella, es la que mejor le trata. Los, clientes que tienen mayor, los agentes que tienen un mayor, una mayor demanda se ven favorecidos por la CEL, por la igual ganancia o la igual pérdida restringida. Y la Talmud. Pues la Darmut pues, le trata mejor que la CEA, pero no tan como, como la CEL. Es una combinación de ambas y se queda ahí en medio. Por lo tanto, no está tan contento como si le aplicaran la CEL, pero tampoco está tan disgusto como si le aplicaran la cea. Y además le da un poco más de lo que hace la proporcional. Esto sería para el caso de que repartamos 1440. Y análisis similar se podría hacer para el caso de 1440. ...y para el caso 745. Entonces, tenemos el problema identificado... ...tenemos los agentes y sabemos qué reglas podemos aplicar. Y como habéis visto, pues hay, no hay un acuerdo... ...porque claro, dependiendo de cuánto pida yo... ...yo voy a preferir una regla o voy a preferir otra. ¿Qué proponemos también en este paper? Que en vez de enseñarle a las regiones directamente el reparto final lo que vamos a hacer es que las regiones acuerden principios. Principios que están detrás de estas reglas y principios que se han considerado en la literatura de bancarrota como, principi como mínimos principios de justicia, le llaman de Fernes. ¿Vale? El primer principio nos dice que si hay dos regiones que, piden, que tienen la misma demanda, ambas regiones tienen que recibir la misma asignación. Es decir, que al final el, haya anonimidad. Vale, está relacionado con este de aquí, que al final el nombre de quien lo pida no sea importante, que solo nos importe la cantidad que demanda. Otro principio es la preservación del orden. Pues si Asia pide más que la OCDE, lo que no tiene sentido es que a la OCDE le asignemos más que a Asia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Asia, nunca va... Asia puede estar de acuerdo en que se le reduzca más que a la OCDE proporcionalmente pero nunca llegará, estará de acuerdo en que, se, en que su volumen de contaminación esté por debajo que un país que lo pide menos o que lo necesita menos en este caso. ¿Vale? Esta propiedad lo que hace es no, la asignación final cumplirá que el agente que más pide, que en este caso es el I, reciba más que la gente que menos pide. Pero también si lo analizas desde el punto de vista de pérdidas, esta propiedad implica... Que la gente que más pide pierda esta diferencia entre lo que yo pido y lo que a mí me asigna es lo que dejo de recibir. Esa pérdida tiene que ser mayor que para los agentes más pequeños, para los agentes que demanden menos. Por lo tanto, en preservación de orden, tiene esa idea que hay también detrás de la Talmud. ¿no? De hecho, Amman y Marri fueron los que propusieron la Talmud, los que introdujeron, los que caracterizaron la Talmud. Otra propiedad importante, la de celdualidad, dualidad que nos decía que a mí me da igual eh, analizar el problema desde un punto de vista de ganancias que desde un punto de vista de pérdidas. Lo analicemos, repartamos lo que repartamos, o emisiones de CO2 o reducciones de CO2, el resultado que me da a mí la regla que está aplicando tiene que ser el mismo. ¿Esto que va a hacer? Pues que al final nos sentemos a discutir sobre qué medidas adoptar y no tanto sobre desde qué punto vamos a analizar el problema. ¿vale? Es Eliminar del, del conflicto una causa del conflicto. Vale, me da igual. Si tú quieres que esto se cumpla te da igual, te da igual ahora en términos de contaminación o en términos de reducción. Esas cuatro pueden considerarse básicas. Otra Interesante dentro de nuestro contexto es esta de no variación por acotación de las demandas lo vemos con un ejemplo mejor esta situación de aquí tenemos que estos son los claims las demandas de las cuatro regiones 300, 618, 768 y 1048 y vamos a considerar que estamos en el escenario en el que como máximo queremos contaminar 745 en total ¿Vale? las estimaciones eran hasta 2050 lo que se podía contaminar hasta 2050 aplicamos las cuatro reglas que hemos introducido que son las cuatro que predominan en la literatura y en función de esas reglas pues hay distintos repartos pues por ejemplo a REF si le aplicamos la proporción toca 81 si le aplicamos la C, 0 y si le aplicamos la TAMUR 150 la OCDE en este caso recibía 209 o 204 si aplicamos la C. O Asia, aplicando en la el 484. La propiedad esta de no variación por eh, truncamiento del claim, de la demanda, lo que nos está diciendo es que no vamos a permitir que haya ninguna región, ningún país, ninguna gente que pida más del máximo. ¿Por qué? Porque si yo puedo pedir más de lo máximo como yo sé o yo puedo interpretar que detrás de cada regla de bancarrota está la idea de preservación de orden el incentivo que hay es que mis demandas reales no sean estas, sino que sean mucho mayores, porque cuanto mayor es mi demanda mayor puedo yo esperar recibir si, puedo, si espero yo recibir ¿vale? esta propiedad lo que hace es, no el reparto que tiene que haber antes de que se aplique la acotación por lo máximo y después tiene que ser el mismo lo que hacemos aquí en este caso es decir vale, REF está por debajo le dejamos su demanda ALM en Latinoamérica y África está por debajo le dejamos su demanda, pero la OCDE y Asia que pedían más de lo que se podía contaminar como máximo de manera conjunta le acotamos su demanda no le dejamos que pidan más y aplicamos otra vez las cuatro reglas, la proporcional, la CEA, la CEL y la Talmud. ¿Qué observamos? Que de estas cuatro reglas, la CEA y la Talmud sí que la cumplen en este contexto, pero la proporcional y la CEL no. De hecho, es lo que comentaba. Fijaros en Asia, pidiendo mucho más de lo que se podía contaminar de manera conjunta, iba a recibir 484. Una vez le acotamos pasa a 290, claro, la diferencia es sustancial. E, y lo mismo pasaría si aplicamos la regla proporcional. ¿Vale? Por lo tanto, en este contexto puede tener sentido decir, bueno, vale, consideramos el peor escenario, consideramos que queréis mantenernos unos estándares, pero ojo de no pedir más de, del máximo establecido porque o intentamos reducir ese esa estrategia que podrían tener todas las regiones de pedir más de lo que se podría repartir y por último hay otra o por, antes de entrar en otra que ya no es una, regla, no es una propiedad en sí sino que es un mínimo hablaríamos de la propiedad de consistencia la propiedad de consistencia es un poco más técnica pero lo que me dice consistencia es que si se levanta a Estados Unidos me da igual vale consistencia te dice vamos a repartir en los 1.440 gigatones de CO2 entre las cuatro regiones si hay una región que se enfada y se va el reparto entre los que nos hemos quedado se mantiene constante no cambia ¿Vale? es, lo he dicho los ejemplos. bueno, Estados Unidos se levanta bueno, que Estados Unidos haga lo que quiera con su parte, pero nosotros hemos llegado a un acuerdo y seguimos manteniendo ese acuerdo ¿Vale? una regla que fuera consistente cumpliría esa parte de asignar lo mismo antes y después esta poquera de consistencia está bien, pero en este contexto porque claro si ahora Estados Unidos se va y dice bueno mira, dar... los demás van a seguir haciendo lo mismo, pero si van a contaminar eso es Estados Unidos nuestro acuerdo lo mantenemos sí, entre nosotros quiere decir que que contaminar eso eso es, eso es. Entre los que, es decir, puede, sí, puede pasar como en el protocolo de Kioto, que los que firmaron el acuerdo cumplan, incluso lo cumplan con creces, pero los que estaban fuera del acuerdo hagan lo que quieran. Claro, se lleva su parte, pero lo he dicho, en abiertiendo. Claro, eso es. En la CEA y la Talmud, ¿en la Talmud aplicas la sí. parte de la CEA? En este caso, o, o no? Eh, hasta la mitad sí. Es, aquí lo que cogería la Talmud es. La Talmud lo que haría es. Cogería. Ciento, vale, redondeando 150. ALM. Pues 309. OSD. O, eh, OSD. OSD. Pues la mitad. Pues 327 sí. y medio. Y así es lo mismo. Vale, entonces claro, aplica la CEA hasta la mitad. Sí, sí, no, pero, por eso, pero, pero por eso te decía si, si solo aplicas la CEA. En este y... caso sí, porque la, si sumamos, claro, 327 ya por 2 son 745, este que ya bien. superamos el este. Porque aplica la CEA hasta la mitad sí, de los claims. Claro, si, si en vez de 745 tenemos los 1440, entonces sí es, todos reciben su mitad y a partir de ahí aplican la cel sobre la mitad. Sí, eso es. Y bueno, la consistencia es, es lo que hablábamos, sí. No, no, el que se va puede hacer luego lo que quiera. Desde un punto de vista técnico es interesante porque dice, bueno, nosotros nos quedamos, nos repartimos lo que tenemos y el reparto va a ser el mismo que contando con el otro no cambia la última propiedad que no es propiedad, que es más bien una garantía, la introducen Curiel y otros en el 87 y lo que está diciendo es garantizar un mínimo a cada región a cada agente bueno, como mínimo cada agente, cada región en este caso, va a recibir el minimal RAI, un derecho mínimo y el resto lo voy a aplicar pues bueno, aplico otra vez la regla sobre lo que me quede. Y ese mínimo array, como lo miden, esa garantía mínima, lo eh, definen como cada gente va a recibir lo que quede cuando todo el mundo ha satisfecho de su demanda. Y si no queda nada, cero. Lo que realmente es un mínimo muy, muy, muy pequeño. ¿vale? Porque en, este, en nuestro caso, eh, los otros recibirían algo si Ref llega primero pero la red se quedaría siempre con cero la pobre ¿vale? entonces es un mínimo muy de mínimo este se basa en el principio de O'Neill del 82 cuando plantea el problema de, de, problemas de bancarrota que a la hora de definir su juego lo define de esta manera que es ¿qué es lo que una coalición puede asegurarse? pues lo que quede cuando los demás los que están fuera de la coalición han hecho lo que han querido o se han llevado todo lo que han podido vale pues si comparamos Vemos las cuatro reglas con esta serie de principios, que hasta los de sexualidad son principios muy básicos, pues vemos que ya el de claim truncation, de la variación del claim, la proporcionalidad no lo cumple, la cel tampoco, en cambio la CEA sí que cumple ese principio, además de los tres básicos, pero no cumple el duality, la sensualidad. Claro, la CEA está bien, sin el problema, es de CEA. Si miro el problema de ganancias, perdón. Si miro el problema desde pérdidas, pues me da otro reparto distinto. Y en cambio la Talmud sí que cumple con todos los principios. ¿Por qué añadíamos estos dos principios de aquí? Pues para ser sinceros, este bilateral consiste sí, en lo mismo que consistencia, pero cogemos grupos de dos, es lo único. Pues siendo sinceros es porque... El referente nos pidió una caracterización de la Talmud. Nosotros teníamos hasta aquí y decíamos, bueno, estos principios sí que son básicos, en estos principios todos podemos estar de acuerdo y si estamos de acuerdo en todos, tú vas a coger la Talmud. Pero el referente decía, vale, no me vale solo eso, además dime qué principio solo puede cumplir la Talmud. Una caracterización, es decir, si yo quiero bilateral consistencia, este mínimo, claims truncation era, y self-duality, estos cuatro de aquí, la única que cumple esos cuatro principios, no de estas, sino de todas las reglas que podamos definir, es la Talmud ¿Vale? Entonces, bueno, sí que tienen cierto sentido en el contexto de la consistencia o de establecer un mínimo, dependiendo sobre todo también del, del budget del stock que cojamos, pero sinceramente era porque estaban buscando... Sí, propiedades que tuvieran algún de relación pero que me definían, me caracterizaban la modo perfectamente. Por lo tanto, por conclusiones, lo que hemos hecho es analizar el problema de calentamiento global desde un punto de vista de problemas de bancarrota y lo que hemos hecho es centrarnos en el stop, no tanto en la emisión. Es cuánto podemos emitir y cuánto queremos emitir. Y para llegar al acuerdo nosotros defendemos que no nos tenemos que preocupar de la asignación final sino que es más fácil llegar a un acuerdo en función de principios sin saber la asignación final porque luego yo puedo estar de acuerdo en los cuatro primeros principios eso me lleva a la Talmud y luego veo el reparto de la Talmud entonces ya no, no me gusta es más fácil, pensamos ponerse de acuerdo si no hay números de por medio ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? pues claro una de las cosas que queda abierta es que nosotros estamos diciendo cómo se tiene que repartir decimos vale la Talmud es la mejor sí que creéis en esos principios, pero no estamos viendo la implicación que hay sobre el bienestar social. Claro que la OCDE o que China disminuyan mucho sus emisiones, va a tener un efecto sobre el PIB seguro, y por lo tanto sobre su bienestar social, y eso nosotros no lo hemos mirado, porque había que tener en cuenta funciones de bienestar, había que ver la relación del PIB con las emisiones, y eso no lo estamos mirando, pero bueno, eso estamos ahora ahí con Joaquín ahí cogiendo... Fuerza a ver si sí, en un par de meses se tiene. Otro, el caso dinámico, porque May, el Menhausen y otros, estos, hacían las previsiones, su, vale, hacían unas previsiones suponiendo evoluciones del PIB, de población y demás, pero sí que es verdad que si vamos reduciendo poco a poco las emisiones de, dióxido, de, de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera, y vamos siendo cada vez más proverdes, en ese sentido, protectores, seguramente la capacidad de la tierra para absorber eh, dióxido de carbono también vaya cambiando. Y eso es lo que sí podría haber a través de un caso dinámico. Pero bueno eso es mucho más de medio ambiente y uno de los cautores, Jordi, es el que está metido en esa fase porque es la evolución de cómo va, sobre todo es con árboles, cómo van creciendo, dependiendo del follaje, eso es, se eh, ...dependiendo del ciclo carbónico. Y eh, otra línea de actuación es establecer otras cuotas. ¿Vale? ¿Por qué no esa sino otras? O incluso podríamos verlo desde el punto de vista... ...de la igualdad. Bueno, pues vamos a coger eh, índices como el Gini... ...como el Atkinson, como el Generalized Entropy... ...vamos a ver coincidentes de variación... ...eso serían otros. Vamos a intentar extender... ...en vez de cuatro regiones que sean cinco... ...ahora con el Acuerdo de París se pueden ver... Cuántos grupos se han formado, y bueno, eso serían futuras extensiones. Que bueno, que a, ver, a ver qué sale. Y hasta aquí, ahora sí que me callo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o cuestión? Una cosa, entiendo que cuando estás interpretándolo como un budget, es hasta ahora en la atmósfera hay 100, lo que sea. Eh, entiendo que la Tierra es capaz de eh, procesar o eliminar menos de 100. Bueno. Está. Entonces, si además estamos emitiendo más... No, a ver, lo que es evidente es que si, si paramos toda actividad económica y no emitimos nada de CO2, la Tierra conseguirá procesarlo pies, ¿sí? con un tiempo, procesarlo pero como eso es imposible, lo que nosotros planteamos es ¿Hasta dónde podríamos seguir? Hasta llegar a 1440. Ya, pero me refiero, si ahora es, No sé si lo he entendido. Ahora hay 100 vale, en la actualidad. Sí. Entonces, en un año la Tierra es capaz de, de procesar eh, 60. Vale. Me quedan 40 en este año. Entonces, si lo que, lo que estáis haciendo es para que vais para cada año sumando... O sea, si estamos en el año cero, vale. este que es 100, si la tierra se traga 60, me quedan 40. Claro. Y yo he añadido a lo mejor 20. Entonces, al año siguiente, ¿no es 20? Claro, a ver. Eso, 40, ese... no, nosotros lo que hacemos es, nosotros analizamos hasta 2050 cuánto se puede. Y entonces ahí aplico la teoría que hay de bancarrota. Lo que han hecho los autores que han hecho estos 50 escenarios, eso es lo que han tenido en cuenta. Mm -hmm. ¿Vale? Y lo han hecho año por año y hay escenarios muy que positivos 2050 ya la cosa para, que... para que en 2050 no lleguemos al límite de 2440 que es el que diría que en 2050 eh, la temperatura sube 2 grados y a partir de 2 grados eh, no hay ningún estudio es. científico que diga lo que puede pasar entonces ellos sí que tienen varios escenarios, un escenario muy optimista que dice que no vamos a llegar porque la tecnología va a avanzar mucho, la población se va a mantener y vamos a ser más proactivos desde el punto de vista de preservación del medio ambiente nosotros hemos cogido eso, siempre el peor escenario que todas las regiones quieran contaminar a tope ¿Vale? y solo analizamos cómo repartirlo hasta ese, tú tienes en el caso de Red tendría 150 hasta el 2050 no analizamos que esa, eso es Qué pasaría año por año y qué implicaciones tiene sobre, sobre su desarrollo. Eso es lo que no hemos hecho en el, en el trabajo que sí queremos hacer ahora. Pues, de todas maneras, salir luego ahí en los tratos ¿no? Porque están los países que venden luego sus derechos de contaminar, ¿no? Y sí. Sí. bueno, pues así uh, sacan un dinero por ello, dinero, pero no, no contribuyen a su progreso, es. a, es. a su industria y tal, porque simplemente. Vende derechos Sí, ahora el año pasado pasó con Polonia vendía CO2 a Italia y a España. Nosotros no es que nos hayamos reducido, es que encima hemos comprado y los otros no han avanzado. Eso es. Sí, de hecho, están criticando. Bueno, Joaquín ya nos contó ese que ese market está, por, está sí. entredicho. Pero también, un problema es que hay, que lo hago yo creo que ese es el del free ride. Porque usted puede vender los derechos y contaminar lo que dé la gana. Sí. el problema que yo lo fundamental es que sí. este tipo de cosas yo creo que están bien porque busca justicia pero no es, no te no, no, es un no. social planner planetario no. claro, porque si nosotros decimos que esto es justo y lo implantamos, está bien pero... sí, sí, pero pueden, salir, claro, pueden sí, hacer lo, claro, lo que quieran claro, es lo que de la mesa no es para llevarse... o sea, lo suyo sí, sí, lo y lo que quiere Sí, sí. Y detrás, va China, sí, que sí. lo suyo. ha firmado el acuerdo y más. Y, y, y mm. Entonces, claro, Sí ese es el principal problema, es el, el mecanismo. Porque, claro, nosotros, de, de, de, digo, los investigadores que podemos contribuir, los que, mm. los que trabajamos en la social y demás, podemos contribuir, pero al final es que para implementar sí. eh, siempre tienes que tener el super sí. porque mm. si no, no, no incentivamos a nadie, ¿no? Sí, sí. No, no tiene sentido que se pueda comprar y vender derechos, ¿no? Sí tiene sentido, siempre... Si sí, no hay penalización... Si sí, hay sí, penalización... No, claro, no, sí, sí, sí. Hay y no, si hay penalización... estoy comprando claro. para contaminar claro. más y el que me lo está vendiendo, me vende todo lo suyo, gana la pasta y además contaminar el precio. Claro, que por eso es el modelo que hablaba, sí. es para poner impuestos sobre que sí. uno vaya contaminando pero claro, de nuevo necesitas algo que eso es. un, un, eso es, un sí, sí, eso es, no sí, eso es sí, sí. Si no, y que no, además no, que no, pueda castigar de manera clara de no, fue, fue, eso de ya está manera, dos de los cuales ya están ahí dos de los cuales claro aunque bueno, ya hay tendencias en la ONU para también el, la, el poder de cada uno de los países se cambia Sí tendencias puede haber, pero, pero, pero pues mira ahora con la, con los ataques en Siria que la ONU quería hacer eh, quería casti bueno castigar no quería sí, castigar públicamente los ataques y han dicho que no no no y entonces no Rusia ha dicho que no por eso se habían llegado las justificaciones recíprocas de Rusia y Estados Unidos ¿no? que son muy curiosas. entonces pues en, el, en, en una guerra imagínate en esto, ¿eh? es, es, eso es lo difícil es lo difícil pero bueno, bueno, pero, bueno disculpas, sí. no no vos, no no es más tarde imposible ni antes de a todos el, lo que decís vosotros por ejemplo está muy bien la intervención de hecho es en la bolsa de Chicago, donde más se concentra la titulación de de, de esta vuelta venta la, en las, las acciones de emisión, es decir, los tipos de emisión, efectivamente se encarecen artificialmente, de tal forma que quien, entre comillas, se, se, se vea tanto el precio artificial de estos tipos de emisión de estos valores que eh, se cotizan como un de uso en un mercado que es completamente digamos, un, un fraude tenemos una apariencia de inaceptable, pero se establece es, es, es, es, es, es también como un, como un sistema Sistema en el que se controla ya no la capacidad de crecimiento, sino evitas, es decir, restringes o tiendes a ejercer una opción de control sobre la capacidad de crecimiento de los de la limites la de tus países que no tienes que ni la capacidad, es decir, te basan en su subdesarrollo, en la generación de sistemas productivos o energías fósiles que son sobre carbón y elevadamente contaminantes, tienen capacidad para llegar a los límites o pagar lo que piden por esas emisiones, no decirse, van a dar la competencia. Se va dando la posibilidad de que el cero de seguir, simplemente se desahoga. Es decir, se desahoga eh, bueno, porque tiene un, un sistema productivo que está basado en energía fósil y es un elemento determinante. En el caso que tú decías, o sea, en el caso de este, por supuesto, es como él dice: si no existe un sistema de ecuación, un sistema de control, un sistema que obliga a cumplir las reglas, un conjunto de sentidos y estén reglas que los determinan. Entonces, la posibilidad de entrar o salir, lo que quería decir me salgo de un conjunto, me cojo mi cuota luego luego hago el control mío y quiero estar en este conjunto, yo también quiero salir, me llevo mi cuote, y consuma lo que yo quiera después eso tiene que estar entonces, el, sobre este modelo y suponiendo un, un entorno autópico, perdón si me un entorno autópico o un entorno que hemos soñado en el que efectivamente todo el mundo se le daría con las reglas y se cumplieran en fin, el, se reconoce, es decir, podría suponer alguna alteración o ruptura de equilibrio las dinámicas en las cuales Existe una deslocalización y a nivel empresarial yo estoy aquí, cojo mi cuota de aquí, ahora me coloco allí, cojo mi de allí y ahora voy allá y cojo mi cuota de Esa adiós. es la segunda parte del trabajo, que no está en esta, es en lo que estamos trabajando ahora. este ¿Vale? se basa en... Yo creo que se exista, se, se, es decir, si no se existe casi, como digamos sabemos, en el conmemorado de imposición, yo voy generando un poco una función de control. Porque es decir, claro. me voy a beneficiar un trato y voy generando un desempeño. Este trabajo se es basa en datos de producción de CO2, es decir, lo que se produce en mi estado y también bajo nuestro punto de vista eso es irreal, porque a la deslocalización claro, lo que le estamos imputando realmente a los países en vías de desarrollo realmente tampoco, tampoco es de ellos es nuestro entonces, en la segunda parte, en el trabajo que estamos haciendo ahora, lo que hacemos es tener en cuenta consumo de CO2 entonces, claro que es más complicado porque tienes en cuenta el flujo de importaciones, exportaciones y deslocalización entonces lo que hacemos es tratar de redefinir los claims teniendo en cuenta no lo que yo produzco o contamino en mi país sino lo que yo estoy produciendo en otro país claro, porque ya no se lo puede dar la localización pues bueno, hay empresas de Estados Unidos o de Europa que encargan la producción de lo que sea a una empresa en Asia pues realmente Asia sí que está contaminando pero es porque he hecho el pedido mi filial está ahí por supuesto, muchas gracias más claro si si está si la, la votación geográfica se hace a efectos del peso en de Europa el efecto más claro el ejemplo más claro está en Alemania que ¿Sí? tiene toda su minería de carbón y va de Polonia entonces Alemania dice bueno pues, pues yo estoy, estoy con que misma, es mi filial la contamina ¿Sí? entonces yo mi cuento me la revés y me ¿Sí? voy a decir está no, está sale rositas ¿Sí? y general pues casi casi y pues, es, o sea, casi casi le sale donde tiene un free contamina contaminado ¿Sí? que está, mira, me quiere más ¿sabes? pero no es, eh, sino con su nombre sí. Sí, sí. comentado que bueno o sea, había el, el artículo está publicado ¿no? sí, sí, está publicado sí, sí, aparte muy rápido un poquito, sí. ¿no? sí, sí, está publicado está bien publicado en Climatic Chain creo que se llama la revista ah, ah, sí, está bien y además fue muy rápido, la aceptación fue la única consideración fue vale, nos no gusta la regla añade un par de propiedades para que esa sea la un, defenderla, ¿no? ese ...y ya está, sí... ...acortaron ¿no? el paper como siempre ya está. ...pero bien... Eso. ...sí, sí, además es súper curioso porque... Ver, ...yo soy de teoría, a mí me gusta mucho la teoría... ...y, y claro, uno se siente más orgulloso de papers... ...que luego el impacto es pequeñísimo... ...y este paper que está publicado desde el año pasado... ...pues ha tenido ya como 150 y no sé cuántas descargas... Y sobre ello se pues van generando ¿no? Claro, y empiezan a citarte, eso sí, eso sí. Sí, es el paso este entre teoría y la implementación que a veces no lo sabemos hacer. Pues sí. Claro, luego viene después con en cada zona cómo repartir entre países y en cada país cómo repartir. Entre claro, entre claro, claro, claro, claro. <risa> claro, nosotros hemos intentado encontrar datos país por país. Pero ahora lo máximo que hay, porque claro, son predicciones. En vez de cuatro regiones, cinco. Lo que han hecho es separar América Latina y África. Entonces, sí, ya, ya por lo menos esas no están. Eh, entonces eso es. Pero no, no hacen predicciones país por país porque claro, pff, es un poco complicado. <risa> Los datos de emisiones solo están dos emisiones o también, por ejemplo, se tienen que de cada país. O sea, si tienen muchos bosques, eh, si sí, han tenido bosque, en cuenta todo, todo eso, eso sí. es neta, ¿no? Sí. Bueno, pues alguna pregunta más. Y al final, no hacer no la pregunta porque a lo mejor hace este, un poco el pues, contenido, pero llama la atención que realmente confiamos en la capacidad que tiene la Tierra para absorber ese CO2. Es decir, uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, lo preocupante es, bueno, y si no tiene capacidad, ¿Hay alguna otra? Uh -huh. No, eso. No. No. no, no, sí, sí, confías en eso porque CEDA no se escapa sí. libremente, eso verdad. Me parece, parece que no, cada vez van quemando más bosques, más salvaguardias, y además, sobre todo, eso, incluso el escenario más pesimista a veces ves que no era tan pesimista, que todavía puede ser peor. La capacidad no, bueno, de absorción es menor, sí, sí. Pues nada, pues si no hay ninguna cuestión más, pues agradecerte tu presencia. muchas gracias a ti. Y nada. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ahí, gracias.